La mascarilla es una medida para evitar el contagio y la propagación de la COVID-19, pero por sí sola no protege de la enfermedad. En nuestro país son obligatorias a partir de los 6 años, en los espacios públicos y también en la vía pública. Las mascarillas son una medida complementaria al resto de medidas preventivas. Para usar correctamente las mascarillas sigue estos consejos. Lávate las manos o usa gel hidroalcohólico antes de ponerte y quitarte la mascarilla. La mascarilla debe cubrir la cara desde el puente de la nariz hasta la barbilla. Se debe ajustar bien en la nariz. No te toques la mascarilla una vez que esté puesta. Quítate la mascarilla desde las gomas, sin tocarte la cara. No te dejes la mascarilla bajada para hablar, comer o beber. No dejes la mascarilla en una superficie ni en el bolsillo, tampoco colgada de la muñeca. Guárdala en un sobre de papel o en un recipiente adecuado. Tras quitarte la mascarilla, vuelve a lavarte las manos o a usar gel hidroalcohólico. Después de comer o beber, ponte gel y vuélvete a poner la mascarilla, cogiéndolas por las gomas. Mantén la distancia física con otras personas en la medida que se pueda, aunque lleve mascarilla. Las mascarillas recomendadas para la población general son las quirúrgicas o las higiénicas homologadas. Las mascarillas filtrantes son las adecuadas para el personal sanitario y para las personas que cuidan o están en contacto con las personas contagiadas de COVID. Muchos especialistas aconsejan el uso de mascarillas filtrantes o FFP2 cuando no sea posible tener distancia mínima de seguridad con otras personas y nos encontremos en situación de transmisión comunitaria.